de datos reveladores y muy copioso en análisis. Eso sí, usted es quien decide al final cómo tomarlo. Aquí en Radio Universidad solo le ofrecemos la bandeja mañanera con las voces expertas. Esto es Desayunos, más de una década de análisis y opinión desde la ciudad universitaria Rodrigo Facio Brenes de la Universidad de Costa Rica. Hola, buenos días. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos este martes 10 de marzo, día en que se ponen en marcha las últimas medidas que el gobierno toma para enfrentar el nuevo coronavirus. Con eso empezamos este martes, Ani. Buenos días. Muy buenos días. Eh... Uh, gracias a quienes nos acompañan por Facebook, quienes nos escuchan por la señal web y por la señal aire también. Se suspenden actos masivos y parte de los trabajadores del sector público harán teletrabajo. Medidas que se mantendrán durante dos semanas según el comportamiento del virus en el país. Importante seguir entonces el protocolo en el lavado de manos y al estornudar también conservar... Bueno muy importante esto en, en general, conservar la calma. La alerta amarilla en este tema se une a otras alertas que afectan el humor del país en este 2020 y de las que hablaremos hoy. Eh, filas de gente en las ferias laborales para optar empleo o cambiar el que tienen, historias propias y ajenas de personas que buscan un trabajo sin suerte. En 2019 la tasa de desempleo abierto estuvo entre el 11.3 y el 12.4, lo que significa angustia, zozobra y preocupación de miles. El aumento sostenido en 2017, la tasa fue de 9.1 y en 2018 del 10.3. Según INEC, hablamos de unas 309 mil personas desempleadas en el país en el último trimestre de 2019, con un incremento significativo de 21 mil mujeres más desempleadas. La tasa promedio anual para ellas en los últimos tres años ha pasado del 11, 6 por ciento en 2017, al 13,2 por ciento en 2018 y al 15,3 por ciento en 2019. Y cuando el desempleo llega a ese nivel y la pobreza se estanca en el 21 por ciento, crece la urgencia de regular otras actividades que hacen aún más vulnerable la situación económica de una persona. Nos referimos a las tasas de usura, un tema que ha sacudido a la mesa de discusión política y económica del país en los últimos meses con un proyecto de ley en el Congreso. ¿Cuál es eh, la máxima tasa de interés que una entidad financiera puede cobrar en tarjetas de crédito o por un préstamo? Todo indica que el proyecto que se discute en el Congreso la dejaría en 39%. Según el último estudio en tarjetas de crédito del Ministerio de Economía, la deuda total en Costa Rica alcanza 1.3 billones de colones. La mayoría de tarjetas de crédito cuentan con tasa de interés iguales o mayores al 45% anual. Conversamos sobre estos temas eh, con Roxana Morales, economista, coordinadora del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional, y Rudolf Luque Economista también, investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Y ustedes también, eh, quienes nos escuchan, pueden eh, participar con sus consultas y comentarios en nuestros perfiles de Facebook y Twitter o directamente a cabina por el 2234-3233. Panorama movido en nuestro país con muchos elementos. Bueno, empezamos hablando de las medidas del gobierno en torno al coronavirus, la situación que se vive en Costa Rica y en el mundo. Eso también afecta la economía, va a afectar también nuestro país, ya lo está afectando. Por el otro lado se suma el desempleo, Estábamos dando las cifras en el caso de las mujeres más acentuado. Y por otro lado, un tema que ha estado en discusión, que también cuando pensamos que hay eh, personas en situación eh, cada vez más difícil, están más vulnerables y tenemos tasas eh, en tarjetas de crédito eh, que llegan al 50 y al 55 por ciento en algunos casos. Se habla de que el impacto del coronavirus a nivel mundial va a ser de crecer en, uno, en un punto, el producto interno bruto de cada país esa es eh, la situación que tenemos muy buenos días sí, muy buenos, buenos días, días. Eh, a todos los que nos escuchan y si sí, en las redes sociales de radio universidad bueno muchas gracias por la oportunidad de participar en este programa bueno, ayer estaba pensando qué temas vamos a tratar, ¿verdad? Porque yo creo que en economía hay muchísimos temas y en estos días creo que se ha, se ha movido mucho tanto la economía interna como la economía internacional, ¿verdad? Tenemos una serie de eventos que están sucediendo en estos días relacionados con el precio del petróleo, con las eh, caídas en las bolsas, ¿verdad? Con eh, el, la dinámica de la economía internacional, países como Italia que cierran casi que totalmente se cierran al, al mundo, ¿Verdad? Tenemos una serie de, de eventos relacionados con el COVID-19, ¿verdad? Y eh, obviamente en el mercado interno tenemos una afectación también ahora que se espera con las medidas que se están tomando, ¿verdad? Que si bien es cierto, son medidas que, que hay que tomarlas, ¿verdad? Por, para evitar un, una mayor afectación en, en la población, ¿verdad? En la salud, eh, sí va a tener un impacto, ¿verdad? Un impacto en una economía que de por sí ya venía. Eh, teniendo problemas hace rato que parecía que estábamos saliendo de ese de ese bache verdad que venía reactivándose un poco la actividad económica y bueno posiblemente hemos tocado techo de nuevo por lo que se viene verdad en estos meses de, de un menor dinamismo en la economía ya se ha mencionado también efectos que está teniendo el covid sobre las exportaciones verdad toda la cadena de suministros etcétera entonces yo creo que sí es importante señalar que digamos, esta, esta, este coronavirus, ¿verdad? Esta enfermedad viene a remecer mucho, no solo la salud pública y la salud de, de las personas, sino también la economía, ¿verdad? Y va a tener un impacto importante en los próximos meses, ya decía Ani, que se calcula en cerca de un punto del PIB, ¿verdad? Algunas eh, estimaciones para Costa Rica podrían andar en. 0,5 del PIB, depende de qué tanto se intensifique el problema, qué tanto se, se intensifiquen las medidas que se van a tomar, ¿verdad? Yo creo que eso es importante considerar para los próximos meses. Sin embargo, eh, venía escuchando a los colegas de, de, de Colombia y que estaban entrevistando al presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, y decía que eh, el impacto podría ser menor si hay la contención necesaria pero además porque eh, efectos como el turístico dejaron de ir a Asia y se está movilizando países mucho menos afectados. Eh, y que en general las exportaciones tienen un comportamiento, digamos, no blindado, pero que sí tiene otra dinámica. Es decir, muy optimista el señor el presidente del Banco Central. Bien. Pues, pues sí, eh, muy optimista. Eh, yo lo que veo en realidad está muy relacionado al consumo. Eh, si uno ve que el, cuál es la variable que más ha deteriorado de la economía ha sido el crecimiento del consumo. Eh, el crecimiento del consumo, eh, comparado históricamente, lo tenemos eh, tan bajo solamente en el 2009, en el 2001, y ya hay que irnos a, eh, después de la década de los 90. En el 2001 una crisis internacional, en el 2009 también una crisis internacional, y en este momento eh, esta situación particular... Eh, mucho relacionado a las expectativas, entonces qué veo yo que si por ejemplo se, se genera más teletrabajo, eh, eh, la, la, algunas empresas tienen dificultad para producir, puede ser que esto genere menores niveles de consumo, entonces eh, el, la expectativa de crecimiento como bien Roxana decía hace un ratón esperamos que se mejorara un poco la actividad económica, la expectativa de crecimiento es positiva para la segunda mitad de este año, eh, bueno pero eso fue antes de este coronavirus entonces no uh -huh. podría tener ahí un impacto negativo eh, tanto por el efecto de consumo como en la, en la capacidad de las empresas de producir vemos uh -huh. que eh, la, la productividad de las empresas está muy relacionada a la, a la parte laboral en Costa Rica la claro. intensidad del el mercado laboral y una tasa de empleo tan alta un, y, y un mercado que no está saliendo a trabajar estamos generando eh, teletrabajo y eso eso podría generar un costo en consumo y ese un encadenamiento es decir todo está relacionado ahora también pesa y pesa en la economía y pesa en general el estado de ánimo de un país entonces aquí estamos sumando factores que eh, no contribuyen. Bueno, se consume menos porque está relacionado con las expectativas, Este, hay temor, ¿verdad? Eh, claro, hay eh, eh, exceso en ventas de otro tipo de, de uh -huh. productos, ¿verdad? Y hasta especulación también, pero eso podría incluso eh, eh, pues hacer más difícil el panorama. Claro. el estado de ánimo de un país y que se refleje también en, en, en el poco crecimiento. Yo creo que ese es un punto fundamental, ¿verdad? Gran parte del, del digamos de los problemas que ha venido teniendo Costa Rica desde, qué sé yo, 2015, que se viene discutiendo más fuertemente el tema de la reforma fiscal, ¿verdad? De, las, de los cambios que se hacen y ahora con esta, eh, con esta eh, enfermedad, ¿verdad? O esta... Eh, epidemia, no sé cómo llamarlo ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que mucho, mucho tiene que ver con cómo nosotros, cómo los, los consumidores, cómo los empresarios inversionistas asumen esto ¿verdad? Y tiene que ver con todas esas expectativas si la gente cree y siente que se va a poner eh, difícil la situación ¿verdad? O cree que por ejemplo, en el tema de la reforma fiscal, que tú ibas a subir de precio, ¿verdad? Es una negatividad enorme, pues van a dejar de consumir, van a dejar de comprar, van a dejar de invertir. No les va a dar seguridad, aunque tenga el dinero, aunque tenga una tasa de interés de cero, ¿verdad? En el sistema financiero, una empresa no va a decir, bueno, voy a invertir más, voy a ampliar mi producción si la demanda no está aumentando verdad uh -huh. si la gente no está consumiendo más y lo que decía Rudolf hace eh, un momento tenemos un serio problema de consumo en Costa Rica porque es una es el componente más importante del Producto Interno Bruto y viene en desaceleración ya desde hace cuatro o cinco años y está en tasas de crecimiento sumamente bajas uh -huh. verdad entonces si no se dinamiza el consumo ¿cómo hacemos para encadenar el resto de la economía? Uh -huh. verdad hemos hablado, si yo no voy a comprar ¿cómo una empresa va a producir más? Uh -huh. y en este momento que parecía, parecía, ¿verdad?, los indicadores a finales del año pasado, los últimos que teníamos disponibles, que venía dinamizándose un poquito más el consumo, pues en esta situación yo creo que va a volver a caer, ¿verdad?, por todo lo que se ha, se ha hablado de las medidas, todo el tema de las actividades masivas, ¿verdad?, uh -huh, conciertos, uh -huh. etcétera, la gente va a dejar de ir a restaurantes. Este fin de semana andaba en, en, en algunos centros comerciales y no veía a nadie. Uh -huh. Andaba en restaurantes que por lo general o a mediodía un sábado están llenísimos y habían casi tres meses nada más estaban ocupadas. Entonces yo creo que esto sí va a tener un efecto importante sobre el sector comercio, sobre el sector este turístico, lo que es actividades vinculadas también al... al al sector de venta de comidas, etcétera. Uh -huh. Yo creo que eso sí va a tener un impacto. Y sobre ¿verdad? todo porque, bueno, o si sea, hay cancelación en las próximas dos semanas, dependiendo de cómo se mueva esto del coronavirus, pero hay cancelación de eventos masivos, estamos hablando de conciertos y de actividades que se cancelaron mencionabas también lo que está sucediendo en los centros comerciales, es decir, la gente va a salir menos, porque es parte también del llamado que, que se hace, de tratar sí, de evitar claro. De, claro evitar lugares eh, donde haya mucha gente, evitar el, el contacto también físico, todo esto eh, suma de por sí ya a, a una circunstancia difícil, y hablábamos también particularmente de la situación de las mujeres, verdad que eh, todavía es más difícil. Sí, eh, por ejemplo, vemos en el tema de desempleo este, este incremento que se ha visto en el desempleo en estos en estos meses, eh, tal vez de, inclusive podríamos hablar del 2017-18 hacia acá, eh, está muy enfocado en personas menores de 25 años y uh -huh. las personas mayores de 45 eh, y mujeres y el tema de, de secundaria incompleta. Exacto. Entonces es un sector muy vulnerable y justamente como hemos dicho todo está muy mezclado, eh, eh, es un sector muy vulnerable y es un sector que tiende mucho a ir al, a, al tema de, de servicios. Uh -huh. Y servicios financieros también a tasas altas, ¿por qué? Por la, por la capacidad de, de, de, de poder adquirir recursos este, en corto plazo. Entonces, este, tenemos una situación de desempleo muy alta, una situación de la actividad económica este, cre a un crecimiento bastante lento y una situación del sistema financiero que no está permitiendo que esos, que esos sectores este, puedan recurrir al sistema financiero como un este como un desahogo. Porque, bueno, lo hacen, pero eh, con tasas altísimas, ¿verdad? Con tasas... Uh -huh. este Impagables en algunos casos, eh, que no se pueden comparar incluso a nivel mundial. Por pues eso sí. lo vamos a, a repasar en el, en el segundo bloque. Vamos primero. Nos vamos, entonces. Vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos. Sus opiniones también condimentan este desayuno. Llámenos al 2234-3233. Repetimos, 2234-3233. Escríbanos a nuestro Facebook, Desayunos-Radio Universidad. ¿Qué hay detrás de una gota de agua del AIA? Hay recurso vital. Hay trabajo e inversión. Hay investigación. Potabilización tratamiento de aguas residuales. Hay salud y desarrollo. Este es el compromiso de Acueductos y Alcantarillados con Costa Rica, porque cuidamos hasta la última gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y Alcantarillados. El paso de los días, semanas, meses, años, refleja las trayectorias de los artistas que forman parte de nuestro calendario musical. ¿Desea descubrirlo? Acompáñenos de lunes a viernes a las 2 de la tarde. En la librería UCR tenemos más de 6,500 libros de autores nacionales e internacionales, de editoriales públicas, privadas y de autores independientes. Visítanos, tenemos los libros que estás buscando. Estamos ubicados 200 metros al sur de la Biblioteca Carlos Monge Alfaro, al costado sur del edificio Saprisa podés llamarnos al 2511-5858, 2511-5858, 58, o seguinos en Facebook, Lidería UCR. Los libros te esperan. Hoy es martes de desayunos con las periodistas Jenani Villanueva y Ani Pérez. Bueno, continuamos con desayunos, estamos hablando el tema de... De este desayuno o será economía cuesta arriba y en realidad eh, si lo vemos como un todo y hemos analizado todas las conexiones que hay, eh, estamos cuesta arriba, ¿verdad? Después de, un, después de unos meses, eh, como decía aquí uno de nuestros invitados y ahora lo decía durante la pausa, lo, lo, lo invitamos a compartirlo con ustedes, eh, que había eh, en, en números y en recaudación había expectativas Porque estamos conversando con Roxana Morales, economista coordinadora del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional y Rudolf Luque, economista e investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. El panorama era un poquito alentador, pero se viene lo del coronavirus y ahí se junta todo. Era alentador, bueno, veamos las expectativas que, lo que se nos tenían comentaba para el 2019 y luego vemos cómo se pueden alterar. Sí, tal vez por el coronavirus. Y que nos, tal nos compartiera tal vez primero, Rudolf, lo que usted decía en recaudación, ¿verdad? Que eso en números eh, tangibles eh, da una idea de que podía mejorar. Eh, sí, pues, pues parte del, del, del estudio eh, del, de la reforma fiscal que se ha hecho es, es dar el seguimiento después de su, de su aplicación y ver un poco cómo iba la recaudación, si realmente iba incrementándose la recaudación por parte del gobierno y uno de los resultados que se observa es que realmente sí, o sea, el, el efecto del impuesto al valor agregado ha tenido un efecto como superior a ocho veces lo que tenía el impuesto de ventas anterior, entonces es un resultado muy formidable para, la, para las finanzas públicas, esto este, si el gobierno lo logra transmitir, genera una mejora en expectativas de la población que fue eh, principalmente el detonante para que la, se diera una crisis de demanda interna, uh -huh. ahora bien eh, esta situación del coronavirus eh, eh, hace, permea un poco esta, este, este resultado de la, este, de, la, de la situación fiscal, que uno podría decir, verlo favorable, pero de la situación eh, ya para las, la, la primera mitad de este año ya no se ve tan bonita. ¿Cómo se ve? ¿Con qué número se ve? Ok, y el crecimiento estimado anda en el orden, por debajo de un 2.5, nosotros habíamos tenido un 2.2% de crecimiento, esa es uh -huh. nuestra estimación. Este, ese 2.2% no estaba tomando en cuenta nada de esta situación del coronavirus. Uh -huh. eh, yo Realmente, para, el, para efectos de lo que, del modelo que nosotros usamos, lo del coronavirus no es algo que yo pueda introducir tan fácil en el uh -huh. modelo. Claro. Pero este, pero se toman ese, ese tipo de, de estudios internacionales donde dicen un punto porcentual o medio punto y uno lo ajusta este de esa forma. Pero pero en este momento si un crecimiento de un 2.2 y si asumimos una, un impacto del coronavirus entre medio punto y un punto, estaríamos creciendo menos de un 2% este año. Y eso es bastante bajo, lógicamente el desempleo este aumentaría y, y la pobreza se mantendría. Este, esta mañana decía Reuters que los precios del petróleo subieron cerca de un 4% este martes, tras su mayor caída de un día en casi 30 años, ya que los inversores observaban la posibilidad de un estímulo económico, aunque una inminente guerra de precios presionaba el ánimo. Es sí, parte es, del contexto es, internacional. Es un tema importante, ¿verdad? Todo esto de, de los precios del petróleo, porque al final tiene un efecto sobre la economía internacional y sobre nosotros. verdad. Una parte importante también es sobre la inflación. ¿verdad? Que podría uh -huh. generar más bien presiones a la baja en la inflación hasta generar posiblemente caída en los precios dependiendo de qué tanto se mantenga esta caída porque pues, si fue una caída bruta, ¿verdad? desde 1991 no se daba uh -huh. una caída tan fuerte en los precios del petróleo, llegó a menos de 30 dólares incluso en algunos, en algunos mercados y bueno eso posiblemente afectará en los próximos meses a Costa Rica, ¿verdad? Porque recordemos que nosotros no compramos inmediatamente, el, el digamos, al precio que, que se varió, ¿verdad? Vamos a tener que esperar unos días o unos meses para una eh, compra nueva que haga eh, el país de, de petróleo a precios bueno, los derivados del petróleo, ¿verdad? A precios más bajos y luego se trasladará a la economía. Y entonces esto efectivamente va a ser positivo para nosotros porque vamos a sentir un alivio en el en, no solamente al consumidor final, en este caso los que compramos directamente combustible, sino también para el proceso de producción. Muchas eh, uh -huh. eh, actividades productivas tiene como insumo intermedio el combustible y bueno, ni qué decir de todo lo que es el transporte de estos productos que podría abaratar precios, ¿verdad? Entonces es una caída en los precios. que es importante también esto a nosotros nos beneficia, pero a otros países de Latinoamérica les está perjudicando, ¿verdad? Un, hablemos un Venezuela o un Colombia, este Brasil, que son, dependen mucho de los ingresos del petróleo, pues sus economías se podrán venir abajo y si nosotros exportamos a estas economías, pues nos van a comprar menos, ¿verdad? Y a nivel latinoamericano, los países más dependientes de esta, de esta materia prima se verán afectados, incluso no solo a esta, porque también hubo una caída en el precio de otras materias primas en el mercado internacional, nos solamente de, de, del petróleo y sus derivados. ¿verdad? Entonces yo creo que también hay que seguir la pista a estos temas porque eh, también hubo una, una depreciación fuerte de varias monedas, mientras que en Costa Rica más bien vamos como al revés, cada vez se va fortaleciendo frente al dólar, cada vez nos hacemos menos competitivos entonces en el mercado internacional. Entonces también hay que ver esa relación de monedas, cómo nuestra moneda se va apreciando o va eh, en este caso va bajando el tipo de cambio en estos días, de hecho, ha, ha habido una reducción del tipo de cambio, mientras que en otros más bien tiende a subir. Y eso nos genera eh, perjuicios en la competitividad a nivel internacional. Sí. Hace tres meses empezó a ejecutarse el plan de salvamento que anunció el, el gobierno para la gente que estaba sobreendeudada. Las noticias a marzo de todas las fuentes son que los planes de salvamento financiero no están cumpliendo la expectativa de ni del gobierno ni de las personas participantes, que se ha colocado muy poco en el, los bancos públicos se han podido colocar muy poco. Eso tiene que ver mucho con la capacidad de pago, recordemos que estos planes de salvamento no cualquiera los puede acceder, principalmente son personas que sean asalariadas para que tengan algún ingreso permanente y sabemos que la informalidad de Costa Rica es enorme, ¿verdad? La, el 46% de las personas ocupadas en este país trabajan en la informalidad y esto les impide también acceder al sistema financiero y seguirán endeudándose fuera del sistema financiero a tasas de usura, ¿verdad? Que por eso es importante este proyecto, no solamente va a regular las tasas dentro del sistema financiero, también nos va a defender fuera del sistema financiero, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas personas acuden a las entidades financieras y una de las reglas es eh, que después de a, hacer los ajustes ¿verdad?, de, de, de, de deuda, unificarlos, no tenga un endeudamiento más allá del 70%. Y uh -huh. muchas personas que ya están uh -huh. endeudadas tienen un sobreendeudamiento. O sea, esas personas que verdad requieren una atención uh -huh. inmediata no son sujetas de este tipo de ayudas porque no tienen ni garantías, ¿verdad? O sea, Exacto. no. No, no van a, no van a poder acceder a estos a estos beneficios verdad entonces yo creo que ahí hay una parte importante o una de, de las causas de por qué no ha llegado verdad y obviamente el sistema financiero tampoco puede arriesgar tantísimo a generarle créditos a personas aunque sean créditos más baratos a personas que tengan más allá de un 70% de, de comprometidos ingresos porque podrán salvarlo ahorita pero hacia adelante posiblemente no van a poder eh, continuar pagando sus deudas hay unas sí. 134 mil empresas más o menos en el país, pero el 2.5 es el que concentra tres cuartos partes del empleo asalariado, es decir, formal. Eh, el, el resto, el volumen de empresas son muy, muy, muy pequeñitas. Y sin contar que son un millón de gente en informalidad, ¿verdad? Más o menos. Sí, es un millón de personas. Un millón de personas en informalidad. Sí, este, eh, este asunto del, del plan del salvamento tal vez eh, no está enfocado en las personas más vulnerables. Entonces ahí... Pero eso fue el anuncio y así sí, lo promocionaron. ¿En Exacto. quién está enfocado? ¿Quiénes son? O sea, eh, vamos, Pero no, eh, no, de decir, no está enfocado a las personas más vulnerables, entonces, eh, ¿Entonces es quién? como si no existiera. Si, eh, si, uno, si uno se pone a detallar bien se da cuenta que es mucho el sector público, que es el sector público el que más está endeudado... Eh, muy relacionado al a la, a la, a la, a la ajuste este que se hace de rebajos de planilla, por ejemplo, Ajá. entonces las cooperativas están, por dicho las cooperativas es difícil que la gente se salga de la cooperativa, entonces la morosidad eh, eh, es más baja, pero, han, pero el crédito de consumo en las cooperativas han, sido, eh, están, han incrementado mucho y han absorbido mucho del, del ingreso disponible de los hogares. Entonces este, ese, es un, ese es como el, el sector que se me parece que se está beneficiando, no es el más vulnerable ni el más pobre en la economía, pero es el más endeudado y es el que pueden acceder a esto, eh, por su condición de, de, de asalariado y por la condición del Salario se, de, fijo. De, exacto. Sí, pues en su momento el gobierno hablaba de educadores y policías, Ajá. que eran como el, los dos sectores más exacto. afectados por el sobreendeudamiento sobre y que recibían cero en la colilla. Uh -huh. Yo sector creo que público. mucho tiene que ver con... Con la forma en que las instituciones financieras también han promovido este endeudamiento. ¿Por qué? Si usted es una persona funcionaria del sector público y tiene propiedad, ¿verdad?, que le llaman, fácilmente le dan dinero. Garantía propietario, garantía propietario. Y fácil le dan dinero, ¿verdad? Entonces las personas fácilmente acceden a ese dinero. Tenemos una sociedad demasiado consumista ¿Verdad? Y también la educación financiera muy mala, ¿verdad? Ya no hablamos de educación financiera solo a personas con perfil educativo bajo, sino personas con ingresos altos, con buenos salarios, hasta catedráticos, ¿verdad? Uh -huh. Que tienen una situación financiera muy comprometida. Y bueno, entonces esa facilidad del sistema financiero por ser propietarios, entonces ha generado un sobreendeudamiento del sector público, por eso, o de los trabajadores del sector público, ¿verdad? Por eso también mencionaba Rudolf sobre esta condición de que... Por lo general, ¿verdad? hablamos de policías, maestros, pero bueno, esos no tenemos información verdad de, de quiénes son. verdad Algunas instituciones son las que han revelado algunos datos de estos, pero sabemos que en el sector público hay muchísima gente endeudada. Y el problema no es la deuda, ¿verdad? Porque la mayoría eh, surgimos, hacemos inversiones, endeudamos para vivienda, pero lo, eso, digamos, el problema no es endeudarse, sino en qué tanto nos estamos endeudando y comprometiendo nosotros el, eh, los ingresos futuros. De hecho, un tema que mencionaba Yanani al principio eh, sobre el desempleo en mujeres, ¿verdad? ¿Cómo ha crecido tantísimo? Eh, es importante mencionar que en los últimos dos años, si nosotros tomamos como referencia cuarto trimestre de 2017, siete. Siete. Cuarto trimestre de 2019, la fuerza de trabajo aumentó un 13%. O sea, fueron más de 290 mil personas que se sumaron a buscar trabajo, la mayoría fueron mujeres. Uh -huh. Entonces, una parte importante del desempleo en Costa Rica, de este incremento en los últimos dos años, es porque muchísima gente salió a buscar trabajo. Entonces, comparemos un crecimiento de la fuerza de trabajo en 13% y una economía que crece anualmente menos de un 3%, ¿verdad? Uh -huh. Imposible. Que va a generar carácter. los empleos, ¿verdad? Porque incluso cuando hablamos en teoría económica, algunas reglas básicas, hay que crecer cerca de un 3% para mantener la tasa de desempleo. En Costa Rica estaríamos pensando incluso hasta cerca de un 4%, y necesitaríamos crecer por arriba del 4% sostenidamente para empezar a bajar la tasa de desempleo, considerando un crecimiento normal de la fuerza de trabajo cerca de un 1 o 2%. Pero si ya está creciendo un 13%, es imposible, ¿verdad? En dos años crecer un 13%. Y en el caso de las mujeres, más acentuado. Exacto, verdad. Entonces ahí vemos nosotros que hemos venido alcanzando cifras récord lastimosamente, ¿verdad? En temas de desempleo. Porque tenemos una cifra récord en desempleo en mujeres, 16,7%, uh -huh. elevadísima. En jóvenes llegó al 34% uh -huh. y si separamos mujeres jóvenes y hombres jóvenes, uh -huh. las mujeres jóvenes es 42,6% de desempleo. Jóvenes que hablamos en qué rango de 15 de a 24 años, uh -huh. Entonces, es Cuarenta el 44%, mujeres, el 43%, digamos de mujeres jóvenes no tienen empleo, entonces es increíble la cantidad de fuerza de trabajo que está desperdiciada en este país, ¿verdad? Y además, ¿cuál es el problema? Que gran parte de ese aumento en desempleo son personas, en los, en el último año, son personas con título universitario. Entonces ¿Cuánto, también, cuánto? en el último año, la Ajá. mayoría de, eh, o la tasa de desempleo en el caso de las personas con título universitario es las que más ha aumentado verdad Entonces, okay. en este caso vemos, eh, por ejemplo, eh, un 7,3% de tasa de desempleo de personas con título universitario. Y personas universitarias sin título, más bien esas son las que más han aumentado, la tasa de desempleo es un 26,9%. Uh -huh. Mientras también, que hace dos años estaba en un 15%. Eso también pone en entredicho... Eh, una idea que también eh, claro que la educación importantísimo sostén bastión de un país pero en darle vuelta a, a eso es decir que a, a nivel que, que el país también ha querido, eh, incluso hablando de educación dual y de un poquito de un poco de recuperación o de alejarse de esa idea de que la parte técnica o que eh, no todo lo que está relacionado con una profesión va a significar dinero y trabajo seguro, ¿verdad? Eso nos obliga a tener mayor imaginación desde el punto de vista económico relacionado con educación. A lo que pasa es que eh, se, imaginar cómo según podemos los datos, darle vuelta. No tener título es mucho peor, ¿no es cierto? Uh -huh. Claro. es claro porque en una sociedad que no tiene respuesta claro. para ningún porque, para ningún sector de manera eficiente ajá. efectiva rápida ahí nos obligaría como a eh, darle vuelta a esas variables imaginar eh, eh, de qué manera un, se puede eh, cubrir bueno teniendo una teniendo un mayor crecimiento que como veíamos está difícil también para mí es importante amarrar estos dos uh -huh. datos, ¿verdad? Que he mencionado, el aumento fuerte en desempleo de mujeres en jóvenes y en jóvenes con título. Eh, y sin título, ¿verdad? Principalmente Pero sin universitarios. Universitarios. Entonces uno comienza a asociar el tema de la situación financiera de los hogares este crecimiento que mencionaba en dos años de la fuerza de trabajo, cerca de un 13%, donde son más los jóvenes eh, que han venido saliendo del en en mercado laboral, mujeres, y uno dice, bueno, ¿por qué tantos jóvenes están buscando trabajo y no se concentran en estudios? ¿Por qué tantas mujeres están saliendo al mercado laboral, verdad, que es muy positivo?, pero, ¿qué es lo que está haciendo uh -huh. que salga el mercado laboral? Entonces, ahí es donde nosotros venimos con el tema de la situación de la financiera del hogar, que ya no es solamente por problema de ingresos, sino por ingreso disponible, ¿verdad? Porque podemos tener una familia que continúe teniendo una persona ocupada, la misma persona ocupada que ha venido estando todos los años, uh -huh. pero en este momento ingreso disponible por endeudamiento le esté llegando prácticamente a cero. Entonces, ¿qué hacemos? Esa persona sigue trabajando... Tiene que seguir trabajando para pagar deudas, pero hay alguien más del hogar que tiene que salir a complementar ingresos. ¿Quiénes son principalmente? Mujeres, jóvenes. Ya no basta con el que los jóvenes estudien, sino ahora tienen que estudiar y trabajar para poder costearse incluso los estudios y colaborar con los eh, gastos del hogar. Entonces, esa es una hipótesis que hemos venido manejando, por qué tanta gente se está sumando al mercado laboral, y qué tiene que ver con el tema de endeudamiento, con elevadísimas tasas de interés, ¿verdad?, que están eh, pagando por ese endeudamiento, el elevado consumismo que tiene la gente, porque ahorita tenemos datos del endeudamiento formal, ¿verdad?, que es cerca de un 40% uh -huh. del PIB, en el caso de los hogares, pero el endeudamiento que tienen estos hogares... En prestamistas del barrio, Informal. casas de empeño, en planes de celulares, ¿verdad? Debe ser enorme esa cantidad de personas, de hogares que están endeudadas fuera okay. del mercado si, financiero. Si, si, porque a la gente le dicen, ok, usted está sobredeudada porque va a muchos conciertos, hay estadios y todo eso, y va a restaurantes y todo. Entonces, bueno, eso que se la faja. Pero por el otro lado, se ocupa el, el consumo ha ido cayendo. Es decir, la gente definitivamente ha empezado a cortar un montón de sus gastos. Pero si el, el consumo cae por completo, entonces la situación empeora porque va a haber más desempleados. ¿Cómo explican los economistas esta situación? Este ¿Cómo Están Majando y ¿verdad? mordiendo la cola. ¿Cómo Y le entramos ese a, la, a la tasa por 39% que está, parece, okay. consensuada. Sí, el, el, bueno, eh, ese, ese asunto de la, de la tasa de suerte está muy relacionado a, a, a esa población tal vez vulnerable que, que dejó el proyecto este que comentábamos hace un momento. Uh -huh. eh, sí, tal vez mencionando con el empleo, a veces sucede que, que, que sale una persona, una persona pierde su empleo eh, un, un, y en el mismo hogar entonces para recuperar ese ingreso entran más personas a, a buscar trabajo. El problema ¿cierto? es que no se están saliendo otra vez, uh -huh. ¿verdad? Nosotros habíamos analizado eso, ¿será que durante, porque el, el parte importante de ese aumento se segundo, trimestre del 2000 en el cuarto trimestre 2018 bueno puede uh -huh. ser temporal este tema de la reforma fiscal que todos asustados salemos a buscar trabajo uh -huh. bueno nosotros digamos el otro trimestre tal vez vuelva a reducirse la fuerza de trabajo, y no uh -huh. sigue aumentando y se ha mantenido el crecimiento de la fuerza de trabajo o sea no fue temporal que uno dice tres, uh -huh. seis meses salió a buscar trabajo alguno consiguió y vuelven a salirse no y entonces esto ha hecho que se ha mantenido tan alta la tasa de desempleo, ¿verdad? Porque toda esa gente que se a trabajo no lo ha venido encontrando. Y lo peor es que tenemos que en el último año, del total de empleos nuevos, porque sí hay nuevos ocupados en el país, eh, la, prácticamente todos son informales, ¿verdad? Uh -huh. Y más bien están perdiéndose empleos formales. Los que tenían empleos formales ahora tienen un empleo informal, más los que adquirieron empleos son informales. ¿verdad? Entonces también se, se agudiza ese problema porque no es la economía no está generando plus formales, los datos de la caja también los demuestran. Uh -huh. Sí, ese ese crecimiento, digamos, del de, de, de desempleo y de, y de las finanzas de las de los hogares, el ingreso disponible de los hogares, eh, yo lo veo un poco así. En, y viene una historia un poquito un poquito más larga. Digamos, cuando la tasa de interés empieza a subir mucho, en Costa Rica, eh, en el 2012, es donde es donde el, el gobierno ve que, la hora Chinchilla en aquel momento ve que tiene que hacer, es donde hace la primera emisión de eurobonos. En ese momento la tasa estaba llegando a un 12% y se viene hacia abajo. Esa disminución en la tasa de interés que vimos del 2012 en adelante, generó un boom de crédito increíble que en, no ven en el 2015, 2016, se daba un incremento en el crédito, mucho crédito de consumo. Ese crédito De vehículos. Eh, eh, eh, eh, ¿ah? de, vehículos ¿no? de vehículos, sí. El, sí. Y, y muchos de esos créditos entraban también en un periodo de tasa fija durante tres años y después tasa variable. Entonces, cuando uno empieza a desmenuzar eso, uno se da cuenta de que muchos de los, de los hogares que no están pudiendo pagar en este momento y que tienen problemas de su ingreso disponible, es porque en ese, en ese periodo de tiempo entraron en un en periodo de tasa variable y empezaron a pagar un poco más. ¿Okay? Después, ¿qué, qué, qué, ¿Qué genera entonces ese efecto? Ese claro. efecto genera que los hogares eh, que tengan menor capacidad de consumo, porque tienen que destinar más al pago de las deudas. Uh -huh. eh, vamos a ver, una de, de las razones es la situación fiscal. Por eso a veces yo, yo, yo el tema fiscal es importantísimo darle seguimiento a esto porque si bien es cierto el gobierno dejó de presionar las tasas internas, el efecto que se dio fue una, una, un, un efecto cambiario que hace un rato lo mencionamos y, y es muy, muy importante, a mí es algo de lo que más me, me llama la atención porque el incremento en endeudamiento en dólares es porque el tipo de cambio está muy estable. Pero eso en realidad es por toda esa situación fiscal. Hay un ingreso de dólares al país bastante grande, pero en realidad se debe mucho al endeudamiento, tanto al sector comercial y bancario como el, al gobierno. Entonces, el tipo de cambio está así por ese gran flujo de dólares que ha venido por endeudamiento, no por una actividad comercial propia o la, o la atracción de inversión extranjera directa. Mm -hmm. este, entonces, ese efecto genera también que el crédito se vaya destinado a dólares y ese, y es, y ese crédito en dólares es en este momento es muy vulnerable. Entonces... Eh, ¿Cambia algún eh, elemento y...? Exactamente. ¿A qué nos exponemos entonces? Ese, Una variación cambiaria sería... Por ejemplo, eh, eh, Un incremento en, en el, el caso total. de la familia sería todavía peor el ingreso Juguero decía disponible. que las tasas... Iban a mantenerse, no iba a haber impacto sobre las tasas en todo este contexto. No, de y coronavirus, ahora menos y no sí, sé incluso los Estados Unidos está bajando tasas, posiblemente a nivel internacional, otros ¿verdad? grandes potencias uh -huh. hagan lo mismo para contener los Es la que el dólar también caiga. Ahora, es eh, eh, Sí, adelante. Sí, no, eh, Terminé. Eh, sí es, o sea, con la, con la situación actual es probable que el dólar también caiga. Uh -huh. eh, ahí el asunto es el, el, la gran entrada de dólares, porque si sí, al bajar las tasas afuera, todavía no solo por el endeudamiento fiscal, sino que entran dólares por la diferencial de tasas en el que, en el que te, estaríamos con la reducción internacional, entonces todavía el efecto cambiario se... se más se nos, presiones hacia abajo. Más presiones. Están que el tipo de cambio tiene gran presión hacia abajo, pero es una presión que, es, que, que desde mi punto de vista no es la, la, que, la, la correcta. Es por un gran flujo de endeudamiento, o sea, tenemos una situación muy, muy estable, pero por una gran cantidad de pasivos que ha adquirido el país. Es como los hogares, los hogares mantuvieron un nivel de consumo del 2016 al, al 2018 bastante estable, pero, pero ese crecimiento del consumo mucho fue financiado con endeudamiento. Si uno simplemente hace el cálculo de cuánto, crece el consumo, cuánto es el consumo nuevo y cuánto es el crédito para consumo nuevo, se da cuenta que... que muy... Sí, y que el 22% del consumo nuevo era financiado con crédito eh, en el 2016 y, hoy en, y, en, y en el 2017-18 llegó a ser del 60%. O sea, que el consumo wow. nuevo, un 60% uh -huh. era financiado con créditos de consumo nuevo. este sí, sí, me, sí, cuando uno hace estos cálculos, a veces sucede que los bancos le dicen, a veces nosotros prestamos para consumo cuando a, algo para, para una empresita. Actividad productiva. Exacto, pero eso eso las cifras no nos no lo esconden, uh -huh. o sea, porque si yo tengo una actividad productiva y ya, y ya no conseguí crédito, entonces pido un crédito de consumo a una tasa más alta, a nosotros nos sale como un crédito de consumo y tal vez es una actividad, pero uh -huh. en este momento definitivamente el consumo nuevo en un 60-70% se financió con endeudamiento en los últimos años. Y el problema es que en este momento la de, el crédito más bien está con tasas de crecimiento negativas, ¿Verdad? En el caso en términos reales, ¿verdad? Incluso el crédito a febrero de este año, el interanual, eh, caía un 1,58 en términos nominales, o sea, en términos reales, es acerca de un 2,5% que está cayendo el crédito. El crédito en comercio venía eh, en el caso de, de, venía, más bien, el crédito en comercio viene cayendo un 7%, casi un 8%. El de consumo es el único que viene creciendo, pero a 0,6%. O sea, ya viene casi que llegando a cero también. O sea, todos los, los eh, desagregación del crédito vienen con tasas de crecimiento de negativos, excepto turismo, que crece un 6%, y los demás prácticamente están en negativo. Vivienda apenas crece un 0,2%, ¿verdad? Interanual. Y esto, en, en el caso de Colones, hay un crecimiento del crédito y en dólares viene cayendo, ¿verdad? De manera importante. Yo creo que en eso sí ha habido como un. un una mejora. ¿Verdad? En, en que la gente deje de endeudarse tantísimo en dólares y viene cayendo uh -huh. mucho, principalmente en bancos públicos. Y Entonces, eso es importante para contener un poco ese efecto negativo uh -huh. que podría tener. Este, la economía es algo tan cambiante, ¿verdad? Uh -huh. Hace unos días estábamos hablando que se iban a disparar los precios del petróleo. ¿Recuerdan? Con el tema y de hoy la guerra hoy de, lo, eh, de, de los de lo en, Oriente Medio uh -huh. y hoy estamos... En contrario, ¿verdad? No sabemos uh -huh. ahorita, estamos hablando de presiones a baja del tipo de cambio, uh -huh. pero una situación económica difícil donde eh, se nos afecta el sector exportador, turismo, y más bien tenemos que importar un montón de, de bienes y servicios, demanda un montón de dólares, etcétera, y, y podría disparar hacia arriba uh -huh. el tipo de cambio. O sea, esto puede cambiar en cualquier momento, por eso siempre se ha dicho, bueno, cuando usted se en dólares, considere que puede haber hacia arriba hacia abajo. Y esto es un poco que quizá ha sido positivo de dejar un poco el endeudamiento en dólares y concentrando más en colones. Lo malo es que no está creciendo tampoco. 7 y 43 minutos. Vamos a hacer una pausa y retomamos luego el tema y el punto de vista de ustedes con respecto a las tarjetas de crédito y a los intereses de usura también. Y recomendaciones a nivel, a nivel eh, familiar, a nivel de núcleos familiares en estos momentos. Hacemos la pausa y ya regresamos. Usted es quien decide al final cómo tomar este desayuno, cómo opinar sobre nuestras diversas realidades. Desayunos de Radio Universidad. Compartiendo la palabra. Sueño que no tengo límites. La vida no tiene fin. Se inicia en una idea y continúa en un baile. Sí, es este fundamento telúrico, muy, muy, muy a lo Pablo Neruda, eh, la defensa de la tierra, o a partir de la tierra para enunciar su, su canto. Una hora para hablar de libros, autores, movimientos y tendencias de la literatura, así como la producción editorial local e internacional. Hubiera querido que perdonaras en vida el abandono que en vida te hizo el que yace ahora abandonado por tu padre, hubiera querido que te fueras sin ese peso en el costado, que en la otra orilla fuera más Creo que desde esa perspectiva es, el premio también es significativo, ya no solamente como lo decía antes en el tema personal, sino también en el tema del espacio que necesitan con urgencia las mujeres para hacerse sentir. Escúchelo todos los viernes a las 5 de la tarde. Por Radio Universidad de Costa Rica 96.7 FM en Mario Benedetti, el escritor uruguayo se se se que nos llevó una obra muy fecunda Pero a su vez si no fecundó la obra musical y la autoría musical de muchos cantautores Compartiendo la Palabra Mi nombre puede ser presente. Esta es mi historia. Y detrás de cada línea, alguien espera. Alguien desconocido que hará propios el tiempo y las pausas en mis palabras. Mi nombre puede ser futuro. Cada letra es un monumento a nuestro paso por la tierra. Esta es mi historia. Y ahora te pertenece. La editorial de la UNED convoca al tercer premio nacional de narrativa Alberto Cañas, género novela. Para más información visita las bases en editorial.uned.ac.cr Cada día, miles de aves chocan contra las ventanas. Muchas personas creen que ayudan... ...si motivan a que el pájaro vuele lo antes posible... ...justo después del golpe. ¡Error! Muchos hacen ruidos para despertarlas... ...o les soplan la colita para revivirlas... ...pero esto no funciona. Investigadores nos explican. Debido al fuerte golpe... ...las aves pueden sufrir una hemorragia intracraneal, ...lo que significa que el cerebro se inflama... ...y esto las puede matar inmediatamente... ...o minutos después. El volar aumenta la presión arterial... Y ...y esto acelera su muerte. Siga estas recomendaciones si un ave golpea contra su ventana. Coloque el ave en una caja con huecos en un lugar fresco, sin ruido ni luz. Permita que el ave descanse por una hora o más. No le dé agua ni alimentos. Libérelo cuando el ave se muestre más activo. Se pueden prevenir las muertes de las aves al colocar obstáculos y señas frente a las ventanas. Entérese cómo en Proyecto Colisión Aves y Ventanas Costa Rica. Un mensaje de la UNED y esta emisora. Hoy es martes de desayunos con las periodistas Yenani Villanueva y Ani Pérez. 747, regresamos a desayunos y estamos conversando sobre economía eh, nacional y nos habíamos quedado en el tema del 39 por el proyecto eh, dictaminado positivamente en la Asamblea Legislativa. Sí, el, eh, tal vez importante eh, es importante mencionar, es importante un proyecto de este tipo. Eh, eh, eh, sí es importante establecer una regulación a, a, a un precio y eso no es muy común que, que, que tal vez uno lo mencione, pero es que es un mercado que es muy poco competitivo, es un mercado que en realidad eh, es, es, es oligopólico. O sea Hay poder de mercado, hay ciertas instituciones que tienen capacidad de, de atraer varios, más, más clientes que otras, de mover el precio eh, y esto entonces genera que, el, el, el, que sí exista la posibilidad de que haya una part, un, un participante vulnerable ahí básicamente es el consumidor, eh, entonces, entonces vale la pena realizar un, un proyecto para establecer una tasa de usura. Ahora bien, lo complicado es el monto de la tasa, el monto de la tasa uh -huh. es, es, es, ha sido lo complicado eh, si sí es importante ver el costo que tienen los bancos, entonces uno, uno puede hacerlo de diferentes formas, puede tomar las tasas activas y, y, y ajustar a función de la, del, del panorama que tenga de tasas activas, pero también puede ver cuánto le cuesta a un banco otorgarle un crédito a una persona de escasos recursos o a una persona que tenga mayor posibilidad de pagar versus una que tenga menor posibilidad de pagar. Uh -huh. eh, si uno hace este cálculo, uno puede encontrar tasas desde el 35, que es, incluye entonces el 39 del proyecto, hasta tasas del 65%. Si uno hace este, este este análisis: uh -huh. ¿Qué pasa con esto? Que ta tal vez aquí el, el, el, el punto importante que yo veo es primero que hay que separar este análisis de colones y dólares, uh -huh. que eso es importantísimo. Y eh, segundo, que eh, cu ¿cuál es la población que estaría viéndose más afectada con, con conforme vamos a estableciendo tasas? O sea, si yo pongo una tasa de un 39, ¿quiénes no tendrían acceso o quiénes sí? Si pongo una del 60, etcétera, y una eh, de 30, ustedes qué pensaban con respecto a la tasa de 30? Eh, tasa menor todavía. Sí, bueno, en un principio… Pensamos también en lo que sucede a nivel a nivel mundial y el, la, eh, los comparativos. dejamos que don Ruf uh -huh. nos termine la, la, la, idea. la idea y luego no, pasamos con Ruf. No, no vamos a ver, con, con una tasa de 30 o 39 o 35 vamos a, está muy relacionada a ese costo. Uh -huh. y, yo, y entonces si uno empieza a desglosar ese costo, se da cuenta de que hay un hay un, un costo importante en que en los bancos cuando por las estimaciones por incobrables entonces uh -huh. cuando yo le presto a alguien que esa persona la probabilidad es que no me pague y los escenarios de estrés que tiene que hacer el banco para, para, para ese crédito que otorgó eh, y eso está muy relacionado a, a regulaciones de la SUJEF uh -huh. y a, a, a, a regulaciones internacionales como Basilea y regulaciones propias que establece la SUGEF. entonces yo sí siento que a, aunado a esta discusión hay que también ver cómo se podrían flexibilizar si vamos a decir a los bancos bueno, va, va, va a prestarle a una persona riesgosa una tasa regulada, uh -huh. que también haya un tema en la parte de los, los, el riesgo que la que SUGEV permite adquirir los bancos y las estimaciones por incobrables que se le exigen a los bancos. Ok, ¿cuál es el máximo incobrable que puede tener un banco? Eh, no, no, no es el máximo incobrable sino es... ¿No hay un porcentaje eh, de morosidad máxima? Ah, no, morosidad que, sí, es, sí, digamos, por, por, por un, por, la, para la cartera total sería un Ajá, 3%. Un 3%. La suje, pero, por ejemplo, puede ser que un crédito de, de consumo tenga un 15, un 14 específicamente okay. en créditos de consumo. Uh -huh. eh, ahora bien, cuando yo le presto como banco a un, a, un, a un cliente, ese cliente tiene un riesgo de no pagarme. Uh -huh. Y entonces eso yo tengo que hacer una provisión un aprovisionamiento. Una, este, eso crece cuando son créditos de consumo. Y decrece cuando hay garantía real, por ejemplo. Ajá. Y entonces los, los créditos se han destinado a créditos de vivienda porque hay una, una garantía real. Uh -huh. Y los de consumo lo que hacen es crecer mucho la tasa. Claro, pero claro, está muy es relacionado claro. a la regulación también. Uh -huh. Entonces yo sí siento que, que, que, y no lo he escuchado mucho por ahí, pero siento que, que la regulación debiera ajustarse a la situación de y la tasa de usura. ¿Es probable que por ahí se vaya a ir la negociación al final? Eh, vamos a ver, siento que se va a tocar ese tema. ¿verdad? O sea, los costos, porque... Porque si, si, si uno toma to, exactamente todos los costos, uh -huh. no le va a dar el 60% que se ha hablado por ahí, uh -huh. porque hay un ajuste que hacen que, que, que dicen, el 40% de los, de los que usan tarjeta la pagan a tiempo. Entonces, a ellos no le importa que la tasa sea un 80%. Eso no funciona así, hay un costo de oportunidad por el solo hecho de saber que hay una tasa de 80%. Uh -huh. Entonces, esa ponderación hace que la tasa del 60% que se ha hablado podría bajar. Pero esa ponderación, uh -huh. y si adicionalmente se ajustan los costos, la tasa podría andar en el orden de ese 35, 40, 45 por ciento, dependiendo de los casos. ¿Por qué? Porque es diferente a, a, dependiendo del, del, del, del cliente al que le uh -huh. presto. Entonces, por eso yo hablo de varias tasas. Este, tal vez ahí ese, ese, ese es entonces asunto que yo quería retomar, que, la, que, que hay un tema de, de, de, este, de regulación ahí importante. No, incluso también el proyecto plantea dos tasas, ¿verdad? Una que es para microcréditos, que es de 55%, y otra que es la, digamos, tasa normal de usura, que sería el 39%, lo que está planteando planteado crédito. y 45 o 39 y 55? 55. Uh -huh. La de 55 es para créditos de menos de 600 mil colones, ¿verdad? Uh -huh. Que son microcréditos que por lo general son eh, cualquiera que vamos a pedir ahí eh, casi que instantáneo, ¿verdad? Y entonces uh -huh. habla que esos son mucho más riesgosos claro. que los otros tipos de créditos, ¿verdad? Entonces, por eso también se incluye este tipo. Me parece importante que se haya establecido un límite bajito, ¿verdad?, en ese microcréditos. Pero si sí es... El otro, digamos, la tasa del 39, considero que todavía queda un poquito alta. Sin embargo, el 56% de las tarjetas de crédito en este país tienen tasas de interés mayores al 40%. Uh -huh. Entonces, ahí entrarían cerca del 56% de tarjetas, ¿verdad?, en esa regulación. Pero el proyecto, nosotros nos hemos centrado en, el, en la tasa de usura como si solo regulara tarjetas, y en realidad no, ¿verdad? La ley o, o el Código Penal establece la usura en Costa Rica pero no es usura solo en tarjetas, ¿verdad? La usura contemplaría también actividades fuera del sistema financiero, ¿verdad? En este caso los prestamistas yo voy a tener quien me defienda ahora sí establecer un, cuál es la, esa tasa de usura porque sabemos que fuera del sistema financiero las tasas pueden llegar a más del 100%, ¿verdad? Las tasas efectivas. Entonces ahí también tendríamos una herramienta, creo yo, para eh, defendernos fuera del sistema financiero y no solamente hablar que es regular tarjetas, ¿verdad? Porque yo creo que eso es un tema importante. Exacto. Exacto. Me preguntaba lo de la porosidad en general. Nos dice, no. vía Facebook, nos dice Lisbeth Duret, el endeudamiento también se genera en personas que han perdido su empleo, tienen expectativas de encontrar empleo o ser emprendedor, pero con una economía deprimida se genera un círculo vicioso. Eso es lo que conversábamos y lo que ustedes también Planteaban. Sí, y que precisamente eso es lo que dificulta más, ¿verdad? Cualquier, hemos insistido mucho, en bueno, el gobierno tiene que aplicar medidas de reactivación económica, ¿cómo hacemos en este entorno, verdad, donde la gente más bien está conteniendo su gasto, uh -huh. está tratando de, de, de afinar sus finanzas familiares, uh -huh. ¿verdad? Y tenemos que como Estado, como país, que la gente gaste más para que se impulse la demanda, que invierta más, pero nadie va a invertir más y nadie está gastando más, ¿verdad? Entonces genera ese, ese círculo negativo, diría yo, y además tenemos eh, más impuestos, que es lo que se ha venido aplicando, tenemos un entorno internacional que no ayuda, entonces, ¿cuáles son esas políticas que debemos aplicar para reactivar esta economía? Uh -huh. ¿verdad? Eso es lo que Ahora, genera. para aprovechar tengo... los últimos... Minutitos sí. nada más para la recomendación, porque como decía Ani también, de un lado se nos dice una cosa, del otro eh, afecta eh, la recomendación a nivel individual. Pero, en estos pero antes, usted podría afinar, don Rudolf, usó el término oligopolio para uh -huh. las tarjetas, ¿por qué? O, eh, para el sistema financiero. Para el sistema financiero, sin, ¿por qué? Bancarios, ok. Eh, por ejemplo, yo, yo, uno calcula hay indicadores específicos por Gini, el coeficiente uh -huh, de Gini uh -huh. entonces uno calcula el coeficiente de Gini para, las, para los activos, los pasivos, el patrimonio las carteras de crédito y en todos les da un, una concentración por encima del punto 5 uh -huh. eh, por ejemplo, las carteras de crédito al día están concentradas en, en, en, con un coeficiente de Gini de punto 6 uh -huh. este, si hay, hay otros indicadores como Herfindale que también nos dicen es un mercado muy concentrado uh -huh. es un mercado este, que, que si uno lo que uno analiza, economía pura va a decir debe, debe ser regulado porque uh -huh. es un mercado sumamente concentrado. La SUGEF cumple esa función, uh -huh. o sea, busca regularlo. El asunto es que no regula precios. Claro. Okay, entonces, eh, y, y uno como economista generalmente no, no, no está intentando la regulación de precios, busca que el mercado logre, logre ese equilibrio. Ser más competitivo. Exacto. Uh -huh. pero, pero claramente el sistema bancario no lo ha logrado. No lo ha logrado y por eso vemos esos, lo vimos con los datáfonos uh -huh. y todo, pero también vemos que, que, que existe este, un, un ejercicio de líder, líder seguidor. O sea, hay bancos grandes que uh -huh. establecen, establecen ya precios y, y los demás lo siguen, pero tal vez siguen a esos bancos grandes en, en ¿Hay tres de bancos grandes en este país? Sí. Nos quedan ya. Sí, okay. yo diría, sí. <risa> ¿Cuáles? No, digamos, hay, hay, hay, eh, según las estadísticas hay dos, Nacional, nacional y Costa Rica. Uh -huh. Después sigue Baki Scocia. Pero, pero como es un 15% de los activos, el que tenga más de un 15% de los activos del sistema se considera grande, es, es el nacional de Costa Rica. Uh -huh. Ahora, para terminar y cerrar, porque nos queda muy poquito, a nivel individual, ¿qué hacemos? Porque por un lado se nos recomienda una cosa, por otro afectamos. Bueno, ¿qué dicen los economistas? Sí, qué complicado. Yo creo que siempre cuando hay una crisis hay que sacarle ventaja, ¿verdad? Uh -huh. Y yo creo que ahí es... Si hemos venido teniendo unas malas finanzas familiares, pues hay que arreglarlas, ¿verdad? Yo creo que el sistema económico va a tener que sacrificar un tiempo a como tenemos que solucionar las finanzas públicas y es un sacrificio porque va a generar menos crecimiento, ¿verdad?, afectaciones, pues la idea es que en el mediano y largo plazo estemos mejor y no sigamos cayendo, ¿verdad?, en, en, en, estemos al borde del precipicio y caigamos, sino más bien en las finanzas del hogar yo creo que es importante y en el caso de los estudios también, ¿verdad? Ahorita veíamos que no es garantía estudiar, para poder tener un empleo, pues la idea es que eso pase pronto, ¿verdad? Que sea algo coyuntural y empecemos a crecer y se pues, comiencen a generar más empleos. Pero bien he sabido también que las personas que tienen un perfil educativo bajo, pues es mucho más difícil exacto, conseguir un claro. empleo. Y esas zonas que están quedando más eh, olvidadas en la economía, por así decirlo, porque no tienen oportunidad ni de emprender ni de incorporarse a no. las nuevas eh, formas laborales que, haya, que se están desarrollando. Claro, que ahí lo mejor sería Uy, espacios también en lo inmediato donde pudieran tener mejores salarios eh, y una actividad mejor. Adelante. Sí. Tal vez que, que en endeudamiento, pensar un poco en que el endeudamiento sea tasa fija, ojalá sea de corto plazo, eh, eh, en ese, en, y que si es en dólares también sea un endeudamiento de muy corto plazo, porque la, la baja del tipo de cambio ha hecho que tal vez la gente vuelva a mirar otra vez al endeudamiento en dólares en este momento, digamos, en este mes. Es y, un y, error. Y es un error. Es un error. O sea, aunque, aunque tengamos una estabilidad cambiaria, eh, las expectativas son que podría subir en cualquier momento. Entonces, o sea, es muy vulnerable. Es en eso estudiarlo bien. Despedámoslos. Nos vamos, los ¿verdad? Nombres. 7 y 59 minutos, qué difícil. Bueno, pero seguiremos hablando con nuestros invitados de hoy. Ani, ¿recordamos también los nombres? El, Estamos... El, el, el, los datos del ah, bueno, instituto. Del instituto, exactamente. Estamos con Roxana Morales, economista coordinadora del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional. Rudolf Económico. Luque, economista, investigador del Instituto de Investigaciones Econ, en Ciencias Econ, Económicas de la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias. gracias. Feliz día. Buenos días. Dicen que para empezar el día hay que hacer un desayuno sustancioso, cargadito de buena información, alguna pizca de datos reveladores y muy copioso en análisis. Eso sí, usted es quien decide al final.